Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Julio Roldós. Estoy aquí en la conferencia de Mautic por primera vez. La verdad es que estoy muy ilusionado. Espero que la presentación que tengo para vosotros esta tarde sea de interés. Eh, entiendo que, que es una información que, que viene, digamos, desde el punto de vista del usuario. Es importante que tengáis en cuenta eso. A medida que vayáis viendo las sesiones que tenemos preparadas en, digamos, en el track de español de, de todo lo que es el Congreso, iréis viendo que iremos, digamos, de menos a más en cuanto a la parte de, de usuario, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la idea? Bueno, pues en principio eh, de lo que vamos a hablar es de la migración desde otros sistemas de email marketing a Mautic. Eh, principalmente, esto viene, viene, digamos, de, de muchos años. Yo me dedico al tema de la informática desde el año 90 aproximadamente. Eh, eh, les voy contando un poquito. Desde el año 90 me dedico al tema de informática, y, y bueno, eh, la idea que, que tenemos aquí es mostrarles un poquito la evolución que, que ha ido teniendo todo, es, es verdad que desde un principio, yo en informática no, no me dedicaba 100% al, al email marketing ni, al, ni, ni, ni, a, ni a la automatización porque estamos hablando de, de hace muchos años, las herramientas eran otras, era completamente diferente todo, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que eh, ha ido evolucionando todo un poquito, entonces yo quería comentarles un poquito cómo, cómo empieza todo, porque realmente eh, todo empieza desde el momento que yo decido volver a actualizarme en cuanto a todas las herramientas que se utilizan eh, en lo que es email marketing, ¿no? Marketing, eh, automatización de marketing. Cuando yo hablo de email marketing, en realidad estoy hablando de Sistemas de email marketing automatizado con embudos de venta, un poco todo, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente, si bien los embudos de venta existen de años inmemoriales, hoy ya tenemos una imagen más digital, digamos, de lo que es el embudo de venta, pero el propio embudo de venta estaremos de acuerdo que lo podemos encontrar hasta en la cola del supermercado, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo me encuentro con la situación en la que tengo que empezar a actualizar todo, toda la toda la información relacionada a, al email marketing, eh, hay un montón de software as a service que se están utilizando en la actualidad. Y yo, bueno, he decidido eh, ponerme a, a estudiarlo así ya hace mucho tiempo y, y a ponerme un poco al día y, y ver cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado todo. Entonces, me he decido, bueno, a, a ir estudiando las distintas alternativas de software as a service que hay en el mercado para toda la parte de de ventas y y mail marketing automatizado, ver cómo poder interconectar eh, estas herramientas con eh, CRMs, eh, CMS y, y otro tipo de plataformas, básicamente porque en muchos casos los clientes nos van a pedir que sus datos van, vayan a un lado, vayan a otro, hagan una cosa, hagan otra. Eh, por otro lado, la, tener siempre la seguridad de que se está cumpliendo con la ley de protección de datos, ¿no? Por eso. Es, eh, también era importante ver el las distintas herramientas si eh, cumplían con todo el tema de normativa básicamente porque, si por si no lo saben, eh, por ejemplo, eh, en la ley de protección de datos, yo no puedo estar alojando los datos de mis clientes en un servidor de Estados Unidos, por ejemplo, o no debería. Entonces, eh, bueno, teniendo un poco cuidado con todo ese tema de, cosa, ¿no? y por, y de, de cosas. Y por otro lado, por supuesto... El tema de los costes. no, eh, Por supuesto que el tema de los costes eh, era súper importante. Estoy teniendo algún problema con la presentación. Esto de duplicar las pantallas se me ha liado un poco la cosa, pero bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo comienza todo? Eh, empieza básicamente estudiando las diferentes alternativas que puede haber en el mercado, que hay un montón. Como podéis ver, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para el tema de email marketing automatizado. Y, y bueno, yo, yo decido mirar un poco cada una de ellas, viendo qué posibilidades tiene, qué me ofrecen, eh, qué prestaciones me ofrecen a la hora de digamos de, de utilizar cada una de ellas, ver también el tema, el tema precios, porque una de las primeras cosas que yo detecto, por ejemplo, es la escalabilidad. Eh, me doy cuenta que, por ejemplo, hay, hay herramientas que de repente son súper atractivas eh, en cuanto a precio y a prestaciones, pero que tienen un nivel de precio eh, bajo si eh, mi nivel de cantidad de contactos es bajo. Pero en cuanto, afortunadamente, me vaya bien y ese nivel de volumen de contactos empieza a subir, la factura se empieza a disparar. Y entonces eso es evidentemente lo primero que, que, que, que, bueno, que, que uno empieza a mirar, ¿no? Bueno, Vamos a, a estudiar un poco todo, a trabajar un poco todo lo que, lo que, lo que hay que hacer, lo, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues directamente eh, luego de estudiar todo el mercado decido quedarme finalmente con eh, dos herramientas que son las que empiezo utilizando, que son MailChimp y ActiCampaign. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son prácticas de usar, fáciles de utilizar. Eh, cualquier usuario con un conocimiento básico puede hacer cosas ahí. Eh, y además la curva de aprendizaje no es realmente alta eh, y porque también el, el nivel de precios eh, estaba un poco en lo que yo estaba buscando. Eh, y además eh, consigo también eh, interactuar o interconectar eh, con diferentes herramientas esta, estas herramientas de email marketing automatizado eh, con eh, lo que me estaban pidiendo los clientes o las diferentes posibles demandas que podía tener, porque de repente si bien no las podía tener de antes, sí que sabía que las iba a tener luego, ¿vale? Entonces eh, bueno, la idea era, bueno, si voy a seleccionar esta herramienta ¿qué, ¿qué voy a poder hacer con ella? ¿qué es todo lo que voy a poder hacer con ella? ¿voy a poder hacer esto, esto? Bueno, entonces ir mirando un poquito con todo aquello que se puede interconectar para que de esa manera eh, bueno lo pudiéramos conectar, básicamente, ¿no? Eh, por supuesto, también el tema, como decíamos, la ley de protección de datos, que se cumpliera todo, eh, últimamente eh, está muy estricto, eh, vamos a decir, no es que el tema esté complicado, porque es tan fácil como cumplir con lo que se nos pide, pero hay que saber exactamente lo que se nos pide, porque lo que no vale es decir que no sabía. Eh, desafortunadamente mucha gente se han recibido las famosas cartas con las sanciones y tal y cual porque no sabían entonces bueno eh, me he intentado a preocupar por averiguar todo lo posible para intentar averiguar y que no se me escapara ningún detalle a la hora de seleccionar ¿no? eh, y por supuesto bueno eh, los costes los costes fundamentales y esto al final como, con, como conclusión digamos, de todo ese análisis que voy haciendo durante, durante un tiempo, al final este, eh, decido que, bueno, vale, voy a elegir este, una herramienta y voy a empezar a trabajar con ella. ¿El motivo de por qué todo esto? Básicamente porque eh, hoy por hoy, evidentemente, hay que automatizar procesos, hay que optimizar tiempo y hay que eh, optimizar recursos. Eh, ya no se trabaja como se trabajaba en el 90 ni en el 2000. Por lo tanto, hay que actualizarse. Eh, me doy cuenta también que muchas empresas, eh, por no utilizar tecnologías de punta o, o digamos que se están utilizando hoy por hoy, por quedarse un poco en el tiempo, van quedando medio desfasadas de, este, de, de, de, de, de, en muchos aspectos en el mercado, básicamente en el tema online. ¿no? Eh, y lo bueno de tener un software as a service era que era rápido, que era una cosa que yo podía básicamente... Eh, elegir una herramienta, configurarla y arrancar ya a trabajar y eso era lo que realmente buscaba y por eso al final empiezo con una combinación muy buena para mí, muy buena, de dos herramientas muy potentes que son ClickFunnels y ActiveCampaign eh, ClickFunnels y ActiveCampaign cumplían un poco los requerimientos de lo que yo en ese momento buscaba, básicamente digamos que en ese momento yo podía decir que el mismo día que arrancaba con ActiveCampaign y con ClickFunnels si trabajaba bien y tenía todo preparado y estructurado, quizá el mismo día o al día siguiente podía estar lanzando ya una campaña, si tenía todo configurado, evidentemente, ¿no? Pero se supone que, eh, que, que bueno, que, que, que las herramientas me daban esa facilidad. Y efectivamente, efectivamente, eh, no puedo hablar mal de ninguna de las dos herramientas porque realmente son muy buenas. Eh, ClickFunnels eh, es, es, es de un de, de monstruo del marketing que es eh, Russell Branson y Active campaign eh, es una herramienta que usa muchísima gente, que es una referencia para mucha gente y que tiene algunos aspectos específicos que me gustaron más que MailChimp. Eh, por ejemplo, la posibilidad de usar más de una lista que en la versión mínima de MailChimp, por lo menos cuando yo arranqué, no se podía, entonces ya no me interesaba, ¿vale? Entonces, básicamente, eh, arranco yo con este, eh, con este paquete, digamos, a trabajar eh, en, en, en, en lo que es eh, generación de embudos de venta, campañas online y automatización de email marketing, de email marketing captación de leads, etcétera, etcétera, etcétera. Problema. Problema El costo, básicamente, eh, ClickFunnels eh, más ActiCampaign, en sus dos perfiles mínimos, o sea, con el, los dos mínimos paquetes que puedo trabajar con el mínimo de 500 contactos, son 1.350 euros al año mínimo, de coste fijo que voy a tener, ¿vale? Pero es que además, eh, si yo eso lo incrementara a, a 5.000 contactos, se me va a más de 2.000 euros al, a, al año, solo de instalación. Eh, ¿qué sucede? claro, eh, eh, es verdad, por ejemplo que, ah bueno, pero si tienes el, el ClickFunnels te puede servir para un montón de clientes sí, es verdad, pero cuando estoy arrancando eh, que, que desafortunadamente eh, no tengo una bolsa gigante de clientes voy arrancando, tengo un coste inicial alto que es un coste que evidentemente tengo que trasladar de alguna manera al cliente y eso al final lo que está haciendo es que el precio al que yo puedo vender el servicio eh, tenga que sacrificar parte de mis ganancias para poder pagar los costes fijos o, de, o, o directamente subir el precio, lo que me hace quedar un poco fuera del mercado. ¿no? Eh, solución que he encontrado, luego de rascar, buscar por todos lados absolutamente, bueno, luego de mucho buscar, eh, di con una solución que era la combinación de WordPress con Mailster, que Word, Mailster es un plugin de WordPress, ¿vale? Pero al final, eh, la, una solución. Integral en software libre. Una, una solución integral en software libre que, además, por otro lado, me lleva a que eh, primero, tengo mucho más control, porque realmente eh, al tener el, el WordPress, digamos, eh, en un servidor X que puede ser un hosting compartido, puede, o sea, hay, hay un montón de alternativas, y después podríamos discutir cuál es la mejor, cuál es la peor. Pero fuera como fuera. Eh, yo ya no tengo esos costes eh, de, de tanto dinero. O estamos hablando de que por menos de 180 euros al año yo puedo tener mi instalación de software libre para embudos de venta e email marketing automatizado. ¿Vale? Y con muy buenos resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué me da eso? Eh, mucho más competitividad en cuanto a precios, mucho menos costos fijos, lo que implica en cierta forma cuando uno está arrancando en menos riesgo, y, y bueno, finalmente, eh, una herramienta que, que, que en cierta manera depende también de mí, ¿no? O sea, desde el momento que yo decido que voy a utilizar una combinación de WordPress eh, con sus plugins, con su instalación completa y tal, eh, al final, ¿qué consigo con esto? Consigo que, que los datos los, los controlo yo, por ejemplo, ¿vale? Es un, que es un detalle súper interesante. Los datos... Ya no están en un servidor de Apti, campaign, no sé dónde. Están en el servidor eh, que yo tengo contratado. Que puede ser un, un servidor que gestiono yo, que puede ser un servidor que gestiona un proveedor de servicios, pero yo, por ejemplo, sé que ese proveedor de servicios, si lo elijo, está en España. Por ejemplo, bueno, Europa. Pues eso ya a mí me alcanza para tener esa tranquilidad en cuanto al tema de la protección de los datos y tal y cual. Por lo tanto, eh, es completamente diferente, ¿vale? Porque tengo mi estructura ahí. Principal cosa, por ejemplo, que yo me encontré cuando decido migrar, cuando yo decido migrar eh, de Active Campaign y ClickFunnels a WordPress, evidentemente, WordPress no lo tuve de, de lunes al martes, tuve que configurarlo, prepararlo. No es que me llevo tres meses, pero, pero claro, lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? ¿Y con qué me encuentro? Que toda la lógica que yo tenía montada en, en Active Campaign, por ejemplo, con, me refiero eh, al tema de correos electrónicos, automatizaciones, eh, condiciones, que si pasa esto, entonces qué pasa aquello, etcétera, etcétera. Como ya sabréis, no la podía exportar. Solo podía sacar un CSV con mis datos, que tenía ahí de los contactos con sus etiquetas, pero punto, se acabó. Todo lo demás lo perdía. Por lo tanto, el trabajo de todas las automatizaciones que tenía montado ahí, a la basura. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, montar eso, eh, montar eso en mi nueva instalación. Evidentemente, monto todo en mi nueva instalación, ya depende de mí, hago las automatizaciones, hago los embús, hago todo, preparo la lista, los correos el doble opt para asegurarme que cumplo con la ley de protección de datos, de que no estoy usando correos basura, de que la gente me está confirmando el correo, de que está aceptando mis condiciones. Cuando estoy cumpliendo con todo y lo controlo yo, creedme que eh, la sensación es completamente diferente. Eh, no, de repente es un poco extremo decirlo, pero por primera vez me siento dueño de mi, de mi negocio. Los datos y esas cosas las tengo yo, son mías. Y bueno, y, y, y me pongo a trabajar, me pongo a trabajar con ello, eh, con clientes, empiezo a hacer mis campañas, en, en, en mi instalación de WordPress, fantásticamente bien, pero me doy cuenta a medida que voy avanzando, que, que bueno, que podía ser lo mismo que hacía en Apti Campaign con el perfil mínimo que yo tenía porque era lo que necesitaba. Sé también que con Apti Campaign si yo hubiese contratado niveles más altos, tendría otras prestaciones. Pero eran unos costos que yo no me podía permitir, ni justificaba, porque todavía no tenía esa cantidad de datos, ni, ni tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que este me doy cuenta de que quiero más. Quiero más porque estoy dándole buenos informes a los clientes, le estoy dando buena información. Empiezo a conseguir información de métricas y cosas que me da Mailster. Y la verdad es que me gustaron. Pero yo necesitaba dar un paso más. Necesitaba tener más control. Tener más control. Y además ya tengo un amigo que además ya me había metido el gusanito. Eh, y al final, eh, luego de prepararme y, y estar seguro de que iba a dar el paso, de... Tener controlada mi instalación de WordPress y saber perfectamente cómo iba a Mailster, cómo iba a hacer mis backups, cómo absolutamente todo. Entonces llega el momento en el que, eh, bueno, tengo que tomar una decisión. Y la decisión no fue otra que una optimización de mi instalación. La optimización definitiva. Voy a usar una combinación de WordPress con Mautic. El presupuesto en el que me mantengo anda en el mismo entorno. Aproximadamente menos de 180 euros al año y estoy poniendo menos, 180 euros, menos de 180 euros al año y ahí estoy contando con eh, servidor, eh, cuenta de correo, todo lo que necesitaba para tener mi instalación. Absolutamente todas las herramientas. De cualquier manera, eh, ya les digo que... Eh, la sesión que viene después es justamente, eh, ahí les pongo, la, ahí les pongo el, el titulito para que lo veáis. Justamente trata un poco de eso, ¿no? Es interesante que lo veáis porque, porque es muy completo. Y además habla un poco de todo, más en profundidad de, de lo que yo les estoy introduciendo un poco ahora. Pero al final, ¿de qué se trata? De que yo, con mi instalación optimizada de WordPress, combinándola con el uso de Mautic consigo que el seguimiento que tengo de toda la información sea completamente diferente, completamente diferente. Paso a tener un montón de información en la mano que, que me da un control mucho más completo de todo. Puedo darle al, al cliente mucho más información, la lectura del comportamiento del cliente cuando recibe un correo, eh, si hace clic en un vínculo, si se descarga un activo, en fin, es completamente diferente. Y, y no solamente eso, a tal punto llega la potencia que incluso Mautic incluso me dice que sepas que aquí hay X cantidad de personas que no sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo, eh, no me muestra la IP porque por protección de datos no me puede mostrar la IP, eh, pero Mautic ya sabe que están ahí, ¿vale? Mautic sabe que están ahí. En el momento que cualquiera de ellos se registre, Mautic sabe perfectamente los comportamientos previos que han tenido. Y ya estoy arrancando con un montón de, de, de información que, que, que, que de la otra manera no tenía. ¿vale? No tenía absolutamente nada. Entonces, eh, bueno, pasamos a comparar. Pasamos a comparar entonces eh, qué era lo que tenía al principio. ¿Vale? Apti Campaign, Meister y Mautic. En cuanto al límite de usuarios, bueno, pues eh, en Active Campaign el plan mínimo que yo tenía contratado era el mínimo de todos, que eran 500. El, el, el Master yo pongo sin límite. Evidentemente yo a un WordPress no le puedo tirar 100 millones de contactos porque, porque muy probablemente tenga problemas, pero a Mountain tampoco. O sea... Pero lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver. Si le tiro 20, 30, mil contactos, el eh, Mautic lo va a aguantar perfectamente. Meister de repente no, ¿vale? Pero no son 500. No hay una limitación de 500. Alojamiento de los datos. Bueno, pues en el caso de Optic Campaign, los tiene Optic Campaign. Y en tanto el Meister o en Mautic, pues los datos son míos y los tengo yo en el servidor que yo tenga. Evidentemente, si yo tomo las precauciones correspondientes, ese servidor estará donde tiene que estar. Por ejemplo, en mi caso, en la Comunidad Europea. Lead Scoring. Bueno, AptiCampaign, por lo menos en la versión que yo utilizaba, no me lo permitía. Mester tampoco. Y Mautic, por supuesto que sí. Mautic hace Lead Scoring y lo hace perfectamente bien, condicionado a cualquier tipo de acción. Si abre un correo, si entra en una campaña, si no abre un correo. De hecho, puedo sumarle, puedo restarle puntos. Realmente es súper completo y es muy, muy, muy potente. Eh, a la hora de hacer campañas, para tomar decisiones y tal, eh, la verdad que está muy, muy bien. La parte de segmentación, bueno, por etiquetas y listas en el caso de Anticampaign, con listas en Meister, aunque también había algunas cosas con etiquetas, bueno, pero, pero básicamente eh, digamos que Anticampaign y Meister estaban parejos en Mautic, eh, segmentos y etiquetas. Básicamente, segmentos y etiquetas es con lo que más eh, trabajo en Mautic. Eh, y es muy, muy, muy potente, muy potente. ¿Editor de mails? Sí, los tres tienen editor de mails, ¿vale? Los tres tienen editor de mails. Eh, me animaría a decir que incluso, eh, de repente, el de campaign eh, quizá era más amigable en cuanto al uso, pero, pero realmente cuando empiezas a trabajar con Meister y con Mautic, eh, ya te acostumbras y realmente justifica la pequeña diferencia en cuanto a dificultad porque los resultados son abismales, no tienen absolutamente nada que ver. Mapa de automatizaciones. Bueno, sí, eh, AptiCampaign tenía eh, toda la condicionante cuando hacía un correo, qué hacía, qué dejaba de hacer, etcétera Mester no lo tiene. Meister tiene una pequeña automatización a nivel de cada correo, de un autorrespondedor. Yo puedo condicionar en base al resultado si abrió un correo, si no. Hay ciertas condiciones, pero son muy limitadas. Y Mautic, la potencia que tiene es total eh, y absoluta. O sea, no puedo hacer un montón de cosas. Eh, los mapas de las automatizaciones o los famosos árboles que se montan con Mautic pueden ser eh, muy grandes. Eh, eh, un... Un amigo me, que fue el que me enseñó eh, siempre nos, nos comenta, eh, no hagáis árboles enormes, es mejor hacer eh, pequeños motorcitos que hagan cosas y yo comparto completamente con eso. Después el seguimiento de leads no identificado no existe salvo en Mautic. El marketing por SMS no existe salvo en Mautic. El contenido dinámico no existe ni en Campaign ni en el Meister. Y en Mautic es espectacular, imaginaos. Y aquí voy a poner de ejemplo un vídeo de Joy Keller que os recomiendo eh, en su canal de Marketing Automation, está y está muy bueno, que muestra el contenido dinámico eh, en un videoclub, por ejemplo. Entonces, dependiendo de si al cliente del videoclub le gustaba las películas de terror, ciencia ficción o de amor, le mandaba un correo y le mostraba el contenido que el cliente estaba esperando ver o lo que le gustaba. Entonces, el contenido dinámico, la potencia total, ¿no? O sea, imaginaos una campaña de ese tipo, eh, la potencia que puede llegar a tener. Generador de campañas, bueno, ni Arctic Campaign ni Meister. Eh, las campañas se pueden generar en Mautic y se puede hacer cualquier cosa. Absolutamente, bueno, vamos a no decir cualquier cosa porque siempre aparece un pero, pero la, la capacidad es enorme, enormemente grande. ¿Vale? El retargeting, bueno, yo en Active Campaign nunca he conseguido hacer un retargeting, realmente no, no lo he conseguido, si se puede, nunca fui capaz. El Master eh, sí que a nivel de correo eh, tiene opciones de hacer retargeting y yo ya ahí noté una diferencia, pero además noté una diferencia y con, tengo además la experiencia de un cliente concretamente con el que he utilizado las tres herramientas. Y es que el cliente ha notado la diferencia, ha notado la diferencia porque claro... Eh, el poder mandarle un correo a una persona diciéndole te mandé un correo ayer y sé que no lo has abierto, por ejemplo, eh, anímate que tienes una cosa que te va a interesar en Active campaign yo no encontré la forma de hacerlo, Meister lo permite y Mautic por supuesto que sí y además con muchísima más potencia ¿no? o sea, muchísima más potencia eh, entonces este y además el retargeting es súper importante ¿no? Eh, es una cosa que, que realmente vale mucho la pena tener en cuenta y utilizarlo. Aquí, por ejemplo, vais a poder ver. Un, es, es un poco pequeño de repente, pero bueno, básicamente lo que os quiero mostrar es que esto es un. en un correo de Mailster. En un, corre, en, una, en un envío de correo masivo a una lista, digamos así, de mailster. Mailster, cuando termina la lista, bueno, o a medida que se está ejecutando, me, me va mostrando, me va mostrando los diferentes. Este, eh, datos específicos de, la, de, de, esa, de, esa, de esa campaña, digamos así, que se está mandando, por ejemplo, cuántos clics se han hecho, porque, por ejemplo, si el mail, eh, por ejemplo, tiene siete vínculos y un botón, Mailster me va a decir qué porcentaje o cuántos clics se han hecho en cada vínculo o en el botón separadamente y me dirá en el botón se ha hecho un 80% de clics en el de, el de suscribirse 0% en el de eh, la página web en 2% en fin lo que sea después me dice en qué dispositivo se ha abierto ese correo que yo he mandado y una geolocalización de dónde se ha eh, eh, recibido ese correo vale las campañas de Mautic como veis eh, esto es un ejemplo que saqué de es una, es una foto que saqué, no es una campaña mía, es una foto que yo saqué de internet de un árbol de Mautic, básicamente. Eh, y bueno, eh, realmente es, es, es muy potente. Yo, yo, a mí me gustaría que, eh, si, si lo están pensando, toméis esa decisión de hacerlo, porque realmente eh, tiene mucha fuerza. Eh, las posibilidades de hacer cosas en Mautic son muy grandes y creo que realmente vale la pena... Eh, Vivir, digamos, esa curva de aprendizaje, porque es súper interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, el secreto para mí de lo que es, cómo funciona Mautic. Mautic funciona con decisiones, acciones y condiciones. O me animaría a decir que han pensado prácticamente en todo, no se les ha escapado casi nada. Hay un montón de variables, además dependiendo de lo que haga antes y lo que haga después, o sea, realmente es muy potente. Eh, creedme que cuando, cuando hablo de, de, de la potencia de Mautic en cuanto a la parte de campañas, eh, yo sinceramente nunca había visto una, una herramienta que tuviera esa, esa, esa potencia y, y que realmente fuera accesible, ¿no? Porque porque se puede, no es que, vamos a decir que no es que sea fácil de usar, pero es una herramienta accesible, se puede usar perfectamente bien y el potencial que tiene es brutal. Aquí, por ejemplo, tenéis eh, un, una campaña, ¿vale? En la campaña podréis ver, bueno, ahí hay cuatro pestañas abajo, que son vista previa, decisiones, acciones y contacto. La vista previa, digamos, que me muestra el árbol. Después las decisiones son, esto es una campaña muy cortita, ¿eh? para, para, básicamente para que veáis. Pero ahí, por ejemplo, tenéis eh, cuatro, En cada file, en cada renglón hay cuatro cuadraditos de color y cada uno de los cuadraditos de color quiere decir eh, una cosa, uno es los, los correos que se enviaron, otro lo que se abrieron, otro lo que hay pendiente, otros que, eh, que si, si se tomó la acción o no, por ejemplo, ¿qué acción? La de abrir el correo, eh, ¿de quién qué te regalo? De visitar una URL, o sea, eh, cada una de las cosas que yo tenía ahí adentro, eh, me muestra, porque claro, puede tener más de un correo, ¿no? en la campaña. Entonces, ahí me va mostrando cada una de las cosas que hay dentro de la campaña y en qué porcentaje, ¿no? Ahí podréis ver incluso en el, el número gris, de repente, si es una, una campaña, esta es una campaña que está parada por la mitad, para un poco, para verlo, y, y podréis ver que, por ejemplo, el, el, el gris son correos pendientes. Entonces, están pendientes de enviarse todavía algunos correos. Realmente es muy, muy potente, muy potente. Aquí tenéis este, la vista previa, lo que os decía, de, del árbol, de, de la campaña, ¿no? Este, donde se puede ver perfectamente cómo está todo preparado. Aquí está lo que, el dashboard, ¿no? El, el tablón, digamos, la, la, la parte principal, el escritorio, digamos, de, de, de Mautic, donde se puede ver, eh, bueno, la cantidad de contactos. Eh, ahí podéis ir viendo un poco el flujo de los contactos, las páginas que se han visitado en ese rango de fecha que se ha marcado, ya si hay algún formulario que se ha enviado, que en este caso veis que no hay ninguno. Eh, bueno, en fin, eh, vais viendo un montón de información que es que súper es interesante. Entonces, eh, importante, a tener en cuenta, ante una migración a Mautic, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos básicos, además de todo lo re relacionado con la configuración de la plataforma. Servidor donde se alojará la, la instalación. Eh, no vale... Eh, y además eh, está altamente recomendado no hacerlo en un servidor compartido. ¿Vale? Y otra cosa es, bueno, dependiendo de la infraestructura que tenga, tendré que empezar con una base mínima para mi plataforma. Tener en cuenta que Mautic trabaja con Chrome Jobs, que están disparando campañas, entonces, claro, hay un momento en el que si no tiene máquina... Y el servidor sufre, eh, no va a funcionar como toca. Entonces, es importante tomar la decisión. Por lo general, todos los servidores eh, de este tipo, o por, o por lo menos como los que utilizo yo, y lo podréis ver en la próxima sesión, eh, utilizan, o sea, son escalables. Entonces, como son escalables, pues mira, necesito más máquinas. Pues si necesito más máquina, eh, lo puedo, lo, eh, simplemente escalo, amplío eso y ya está. Eh, aprovecho también para decirles que en la última sesión en español de hoy, para el que le interese, habla justamente de cómo hacer una instalación a nivel local de Mautic eh, y realmente es altamente recomendable. ¿eh? De dicho esto, bueno, pues la capacidad técnica, eh, la capacidad, eh, se me escapó, vamos a volver un minuto para atrás, perdónenme, perdónenme. Eh, el servicio de correo electrónico para utilizar en las campañas, bueno. Aquí es un tema que da para hablar un rato largo. Yo personalmente utilizo Amazon SES. Estoy encantado. Reconozco que no me costó nada salir del sandbox. Hay gente que ha tenido problemas. Pero bueno, hay alternativas, ¿vale? Hay alternativas, eh, de repente no tan económicas, pero, pero bueno, también son súper asequibles, se pueden utilizar y no hay ningún problema. Eh, y bueno, y hay más, ¿no? O sea, no, no, no todo es Amazon. O sea, pero bueno, yo personalmente he utilizado Amazon y realmente les tengo que decir que estoy muy contento, no, puedo, no tengo quejas, realmente muy bien. Eh, cuando no mando correos, no me cobran ni punto, ya está. Entonces, bueno, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que eso. Bueno, después capacidad técnica mínima para poder realizar los mantenimientos correspondientes. Sí, si no tienes ni idea de nada, va a ser que no. Eh, que hay que pensárselo un poquito porque si no, lo que va a pasar es que pasaré a depender de alguien que me haga un mantenimiento de la instalación, que bueno también es válido, no, todo depende de lo que uno quiera pero, pero bueno tiene su, tu, tiene su aquello por decirlo de alguna manera, tiene algunas cosas que son importantes tener un poco claro la parte de configuración entonces es mejor, es mejor que, que bueno que cuando decidáis pasar a Mautics si y lo decidís eh, lo penséis muy bien, pero desde ya os recomiendo que lo hagáis, básicamente porque las ventajas son enormes. A continuación, ¿qué os vais a encontrar? Bueno, pues eh, tenemos aquí dos sesiones más en español que me gustaría mucho que no se perdieran. Una es la de Joan Serra, que va a hablar sobre embudos de venta y Mautic. Y otra eh, de Miguel Oliver, que hablará de cómo hacer pruebas a nivel local. ¿vale? Vienen a continuación, no se lo pierdan. Y, bueno, este, también eh, os invitamos, y esto para mí es una cosa que me gustaría hacer un poquito de hincapié en eso, simplemente unos minutitos, de, de comentarles. Eh, hemos conseguido, afortunadamente, abrir un meetup de Mautic en Valencia. Es el primer paso, vamos a seguir haciendo cosas, pero la idea es que esos meetups sirvan para enriquecer a toda la comunidad en español que quiera saber más de Mautic. Eh, no existía hasta ahora un Meetup oficial de Mautic en español. Entonces, tenemos esa oportunidad, eh, aprovechémosla, eh, y bueno, eh, métanse en Meetup, busquen Mautic Meetup en Valencia, se pueden suscribir, y en cuando empecemos, porque esto ya les digo, acaba de salir del horno, o sea que no hemos hecho ni siquiera eh, una sesión. Eh, esto es nuevito, acaba de salir del paquete. Entonces, eh, os invito a que... A que a que os suscribáis porque yo creo que realmente va a valer mucho la pena y bueno eh, hasta aquí ha llegado mi presentación espero que os haya servido y por supuesto que estoy a vuestra disposición y me encantaría que si tuvierais eh, si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda eh, pues ya sabéis eh, directamente Ahí está mi foto, ¿eh? ese es mi primo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantado de eh, contestar. Voy a cerrar, un minutito que voy a cerrar aquí la presentación. Yo la verdad que eh, la presentación... A ver, un minutito... Un minutito, que ya estoy con vosotros. Me gustaría saber... Eh... Bueno, si tenéis preguntas, porque realmente eh, me gustaría ayudaros. Yo, como dije al principio, el perfil de mi charla de hoy, digámoslo así, es un poco orientada a usuario. Yo me identifico como un usuario que he utilizado otras herramientas, es verdad que tengo un control, yo no soy ni un experto, pero sí que manejo el tema informático y estoy muy metido desde hace muchos años. Entonces, de repente, bueno, puedo tener quizá alguna ventaja más o no, ¿vale? Pero no es un diferencial. Lo importante es que quiero que quede claro que no es un diferencial. Entonces, bueno, eh, José Colmenares me dice que nos vemos en el Meetup. Eh, la verdad que es, lo agradezco. Será Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido. La verdad que queremos que, que la gente se acerque. Queremos eh, ofrecer, eh, digamos, darle la posibilidad a la gente que, que, que conozca la herramienta. Porque además entendemos que, que el, si, si nosotros conocemos Mautic, o incluso si los clientes conocen Mautic, eh, van a demandar el uso de Mautic. Y realmente, eh, creedme que el potencial de los resultados es brutal. O sea, conectando, conectado con Analytics... Eh, con los embudos en Wordpress las posibilidades son enormes enormes, enormes entonces, no lo dudéis no lo dudéis, yo realmente me lo pensé, meditadamente de hecho, eh, os, os voy a ser bien sincero cuando decidí pasar a Mautic me dijeron, eh, quieto parado espera, aprende bien controla bien Meister y como te lo sepas, medio de memoria entonces cambia Mautic, y lo hice y realmente eh, ha sido un verdadero acierto y estoy súper agradecido por el consejo y súper conforme tanto el resultado de Meister como el de Mautic. Y una cosa importante a tener en cuenta, ¿eh? Eh, hay clientes que no necesitan Mautic. Lo que pasa, lo que pasa es que a mí como proveedor de servicios, al final me interesa Mautic porque a mí me da una lectura del comportamiento de los clientes muy superior a, a, a los demás. Entonces, y a mí eso al final es una cosa que es un valor agregado que yo le puedo ofrecer a mi cliente. ¿Y qué más que eso? ¿no? Entonces, bueno, veo que eh, tengo una, una pregunta que me han hecho y es sobre en cuánto tiempo eh, hice la migración a, a, a Mautic. Bueno, la migración a Mautic realmente lo que, lo que se llama montar el servidor, Instalar Mautic, configurarlo, cinco horas, de repente, paso a paso, revisando, ¿vale? Cinco horas. Y, y bueno, ya, ya, lo sabía, ya lo sabía operar, digamos, ¿no? Ya había trabajado con él, pero cinco horas, realmente. Y bueno, eh, la pregunta, eh, no, no conozco Mautic, eh, ¿dónde se puede aprender? Hay cursos de Mautic en español, contact, contactadme si queréis, yo os puedo recomendar. No lo doy yo, eh, en absoluto. Eh, yo sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo. Eh, entonces, bueno, eh, a ver, Leo Bor Borlot de Brasil. ¿Cómo es la aceptación de Mautic como herramienta de código abierto? Aquí en Brasil los clientes tienden a no confiar en el código abierto. Eh, Leo, realmente te voy a decir la verdad. El, por lo menos el perfil de cliente con los que yo estoy trabajando eh, no sabe ni lo que quiere decir código abierto, la verdad. Entonces, no les importa. Si el código abierto, si ese, ellos lo que quieren es... Eh, en realidad no están confiando en ActiCampaign ni en Mautic, están confiando en mí. Yo les he vendido el servicio. Si no funciona, soy yo el que voy a tener que dar cuentas de por qué no funcionó porque les hice mal una campaña, porque no supe segmentar la audiencia, por lo que fuera. Realmente, que sea código abierto no, no ha sido, por lo menos hasta ahora, una limitante. No ha sido una limitante. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Y además, eh, el tema del software de código abierto eh, va en auge. Eh, como habéis visto, lo que, si habéis participado ayer y hoy, pff, la comunidad de Mautic se está moviendo mucho. Eh, hay muchísima información y yo creo que realmente tenemos que aprovechar ese empuje, ¿eh, no? ahí hay un trabajo de Ruth Chisley muy muy grande y de toda la comunidad porque está Ruth ahí, pero hay un equipo atrás muy grande de gente trabajando y, y realmente la comunidad está trabajando, está respondiendo y, y yo creo que, que con el, el, el aporte de todos y el que, yo por ejemplo no soy programador ¿vale? yo no soy programador entonces, ¿qué puedo aportar yo? Bueno, pues yo puedo aportar el conocimiento que tengo de email marketing y de automatizaciones desde que utilizaba el Winfax en el 90, el Groups, mail, el Mail Groups para mandar mails de aquella época. Me acuerdo que cogíamos bases de datos de miles, que sacábamos de por ahí, valía todo, mandábamos cualquier cosa, no importaba nada. Hoy la película es diferente. Eh, hoy, eh, Antes, antes el, el cliente en el 90... De repente recibí un correo y era casi una novedad. Hoy es un profesional de recibir correos y sabe lo que sirve y lo que no sirve. Y si el correo que yo le voy a enviar está mal planteado o no sirve, lo va a tirar. Entonces, ahí está el secreto. Pero yo creo que no es tanto que sea de, de código abierto o no código abierto. Realmente, por lo menos, es una buena pregunta, pero también me, me animaría a decirte que de momento no ha sido un problema. Y espero que no lo sea, porque el potencial es muy grande. No los distraigo más, no tengo más preguntas, les quiero dar muchísimas gracias y como os dije recién, ahora eh, viene Joan Serra con la próxima con la próxima presentación dentro de un ratito, Estad por aquí que lo veremos en breve. ¿vale? Muchísimas gracias y hasta muy prontito. Adiós.